Hola amigos del canal, aquí estamos en ya no juego más y hoy vamos a hacer un pequeño recopilatorio de los sustos más grandes que me he llevado, de todos esos sustos hay un par de ellos en el que vamos, se me, se me trastornó hasta la cara, o sea, ¡bue! impresionante, así que los voy a poner por partes, espero que los disfruten. de tiempo ponerla en la alcantarilla vamos para allá que ya he perdido o no he perdido donde estoy que bicho dios que susto ¡Qué raro! ¡Hay velas! Y medio y treinta años, saben la edad y todo Y hay un maníaco, el maníaco se ve aquí Dios, qué cosa más fea Mira que allí hay otra foto de él. Será recuerdo de familia. yo Dios. ¡Dios! Pues no, no está a gusto con que estemos aquí. ¡Dios, qué susto me ha dado! lo del niño lo he asociado directamente con el dormitorio, no sé por qué. ¿Será que ya ¡Epa! ¡Ostras! ¡La puerta! ¡La vid que lento va ratón! ¡Ya! ¡No es ratón! ¡Es el juego! Pero qué lento. La puerta, que quiero salir. ¡Dios, no! ¡La linterna! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Dios, la puta madre que la parió! Yo esto sí que no me lo esperaba. Yo se lo he puesto los pelos como escarpia. Hay un trueno y una tele. ¡yo! me ha ¿Qué ha sido? túnel está cerrado la madre que es esto que es esto dios ostras ahí Ay Dios, que risa. Ay, que no es coche. No es coche. A estas luces. Corre. ¿Dónde oh. dónde cojones está el coche, venga? Manden que parió. Dios? Dios. la risa de verdad es oh. oh. ese en el chat me están escribiendo un cigarro y un juego en vivo que mejor, saludos Juan Paulo, gracias pero no sabe lo que es lo que estoy pasando oh. vamos que no, que estaba no, el coche. ¡Ah, mira el coche! Oh. ay Me cago en la MV, MV. Oh. <risa> ¡Ah! ¡Ya! Me ha pillado. ¡Ya! Me ha pillado. La puta madre que la parió. ¡Joder! Dios que estaba en el coche y me han matado Dios yo no juego más Dios, el nombre del canal lo juro por Dios que era no juego más porque eran juegos que Ah, que no tal, pero este es todo no lo juego más Yo Yo, este es lo, aquí el, el reloj Este es el reloj 128 pulsaciones 120 128 no. Yo. yo no juego más si les ha gustado eh, los vídeos, los cachos de vídeos que he puesto pues suscríbanse al canal o denle like y seguiremos haciendo lo mismo y no olviden que también nos gustan los juegos retro en el canal hay un poco de todo la edad ya tiene esas cosas así que un abrazo, saludos y hasta la próxima. A los tiradores les voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like.